Esta famosa pirámide del saber pues dice que hay, para, para las personas que triunfan, más o menos, de, de, triunfan porque tienen un 15% de conocimientos, un 35% de habilidades y un 50% de actitudes. Necesitamos que nuestros alumnos quieran. Nuestros alumnos y los padres que están detrás y las familias que están detrás. Todo, todo eso apoyado sobre algo fundamental que es la ética y los valores. Bien, entonces. Esta reflexión viene a que el sistema educativo, yo creo, que dedica demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a la parte de los conocimientos, que como vemos, pues puede ser un 15%, un 20 o un 25, me da igual. ¿no? Pero sin embargo, las actitudes y las habilidades son fundamentales y eso a la hora de trabajar y en la segunda oportunidad, con los chavales, que vamos a decir que fracasaron en el sistema educativo? Es fundamental, porque es por donde podemos atacar el problema. No podemos volver a atacar el problema por los conocimientos. Porque bueno, nos dirán que, que las matemáticas hace mucho tiempo que dijeron que no quieren saber nada. Esta reflexión, esta frase de Plutarco del año 50 o por ahí, después de Cristo, pues es importantísima. Tenemos que dedicarnos más a encender cerebros, a apasionar cerebros por lo que hacen, que a llenar cerebros de cosas. Y en mi experiencia, este trabajo que, que el mundo de la enseñanza desarrolla maravillosamente con, con la metodología del trabajo significativo, el aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos, esto realmente da resultado en nuestra experiencia de trabajo con alumnos en temas de, de emprendimiento, que es esto mismo, lo que pasa que lo llamamos emprendimiento, pero es esto mismo, pues da muchísimo resultado. Los alumnos cuando ya están cansados de, de, de, de las materias y de los conocimientos, pues se cierran y ahí pues no entra nadie. ¿Cómo podemos entrar ahí a base por ejemplo, de trabajar en proyectos, que ahora mismo se está trabajando mucho, implicar a nuestros alumnos en, en proyectos, eh, implicarlos en, en, en trabajo cooperativo. Bueno, todo esto ahora se está haciendo, creo que se está haciendo bastante bien, pero yo creo que hay que insistir mucho más por ahí.